Quiero dejar con ustedes al doctor José Manuel Cousiño Lagarrille y se denomina situación actual de las regulaciones en Chile. El doctor Cousiño es químico farmacéutico también de la Universidad de Chile, profesor de legislación farmacéutica y de ontología en esa universidad entre 1972 y 2010. Tiene una experiencia de 43 años en la industria farmacéutica y es actualmente académico de la Universidad de San Sebastián. Dejo con ustedes al doctor Copsiño. Muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Lolas y a Pío Dextra por esta invitación. Yo quisiera, en primer lugar, antes de, de hacer mi presentación, decirle a, a mi distinguido amigo, el doctor Peña, que yo hace tres meses que no pertenezco a la Cámara de la Industria Farmacéutica. La verdad de las cosas es que lo que voy a hablar hoy día es una síntesis muy eh, breve, breve, valga la redundancia, porque tengo apenas 15 minutos, que los voy a cumplir rigurosamente, y se refiere a la situación actual de las regulaciones en Chile. Yo lo que hice fue partir por analizar la Política Nacional de Medicamentos en la Reforma de la Salud del año 2004. Ese documento es, la, es el último documento de Política Nacional de Medicamentos que tiene Chile. O sea, hace 12 años. El documento es bastante bueno, en mi opinión, porque contiene para la época del 2004, hace 12 años, una cantidad de adelantos eh, importantes. Eh, se propone hacer cosas, formula una serie de planteamientos que a mi juicio son extraordinariamente adecuados para Chile. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. El, el problema de la implementación no ha ido de la mano de la buena formulación que ese documento contiene. Y por lo tanto, es un documento, a mi juicio, importante, pero con avances parciales. Hay, eso sí, fuera de política, una serie de cosas interesantes, como por ejemplo, la ley Ricarte Soto, que no estaba en la política del año 2004, sin embargo, me parece a mí que es una, un elemento trascendente. Estaba la bioequivalencia, pero no en la forma que eh, tan claramente lo dijo el doctor Peña, atribuyéndole el mérito al doctor eh, Mañalich y a la gente de biofarmacia del Instituto de Salud Pública, particularmente a Alexia Aceituno, que se han hecho un trabajo maravilloso, ubicando a Chile en un lugar preponderante. Sin embargo, les quiero decir que yo siento gran pena por lo que está ocurriendo hoy día en el Parlamento y lo que está ocurriendo en la mente de, de nuestros gobernantes. Existe eh, diferencia de apreciación sobre la bioequivalencia y sobre su futuro, como lo voy a desarrollar más adelante, entre el Ministerio de Salud, y el Instituto de Salud Pública. Mientras uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Y la verdad de las cosas es que no estoy tan seguro que este país va a seguir avanzando por la senda de la bioequivalencia, que es una muy buena cosa. Me voy a referir a la calidad de los medicamentos, que es uno de los temas, son dos las cosas fundamentales de mi presentación, la calidad de los medicamentos y el acceso a los medicamentos calidad y acceso la calidad parte por una base fundamental que son las buenas prácticas de manufactura que aquí se ha hablado de eso y la validación de los procesos productivos la evaluación que se hace de las buenas prácticas de manufactura y de la validación de los procesos productivos en labios de la jefa de ANAMED en una reunión en el Ministerio de Salud documento que tengo aquí que se titula Situación de los Sistemas de Calidad, Apoyo Crítico y Validaciones de Laboratorios Farmacéuticos de Producción y Acondicionadores, nos dice que hay una evaluación media-baja del comportamiento de Chile en cuanto a buenas prácticas de manufactura y validación de procesos productivos. Realmente es lamentable, pero esto viene eh, diciéndose y hablándose hace muchos años. Y hay una cantidad enorme de industriales que no invierten en calidad, simplemente no invierten en calidad. Cuando un taxista tiene su auto eh, ya antiguo y le impiden circular por las calles, ese hombre tiene que hacer un esfuerzo o endeudarse con la banca o haber tenido la, la certeza de ahorrar para adquirir un nuevo vehículo y continuar trabajando. En la industria farmacéutica debiera ser parecido, sin embargo no se invierte, a mi juicio estoy hablando en general, no en cosas específicas, no se invierte en calidad como debiera ser. Por eso la evaluación general que denota este informe absolutamente verídico del mayo del 2015 del Instituto de Salud Pública nos dice clara y categóricamente que estamos atrasados en eso. Otro tema es la estabilidad. Una de las causas de los fracasos grandes que hay en las compras públicas es la estabilidad de los medicamentos. Hay una devolución por parte de los hospitales públicos hacia la Senabast y la Senabast los envía al Instituto de Salud Pública y finalmente se concluye que esos, esos productos no son eh, aptos para el consumo y para ser administrados a los seres humanos. Hay un 7% de devolución de productos en unidades de, de parte de los centros eh, hospitalarios de, por fallas de estabilidad. ¿Qué significa eso? Que alguien no hace los estudios de estabilidad. Hay una guía de estudios de estabilidad por un decreto supremo que está a la vista y es muy clara y no se hacen bien. El control de calidad de materias primas. Ya se dijo aquí, alguien lo mencionó, el país es dependiente del exterior en materias primas, importa materias primas para elaborar los productos farmacéuticos. Cuando se importan estas materias primas, debe evaluarse muy claramente la calidad de esas materias primas, porque las compras que hacen los distintos productores nacionales tienen eh, fuentes diversas y a veces no muy buenas, y entonces es muy importante que eh, la autoridad haga un control de calidad de las materias primas, por la muy sencilla razón de que el ICH, International Conference on Harmonization, ha dicho y ha publicado que hay eh, productos de, de la síntesis de las materias primas activas e inactivas, no solo activas, activas e inactivas, que pueden tener eh, problemas teratogénicos, eh, neurotóxicos y cancerígenos, digamos. Entonces, esos solventes que son utilizados en la síntesis pueden tener eh, residuos que van en las materias prima, primas que llegan. Por lo tanto, es muy importante no solo confiar en, en, en la calidad del gerente de planta y el gerente de control de calidad de un laboratorio de producción, que no me cabe duda que lo, eh, lo tienen presente, pero muchas veces es importante que la autoridad tome algunas medidas para hacer eso. Y yo no sé si están haciendo eso con, con rigurosidad, como dice la norma. La bioequivalencia. Aquí tenemos otro problema bastante serio. Ya se ha dicho harto de la bioequivalencia, pero a mí me preocupa que en este momento y he traído una, un torpeo pequeño para no equivocarme o decir una palabra por otra, en que realmente hay en el país en este momento, en el Senado, esto que tengo aquí es un resumen del comparado que tienen en su escritorio todos los senadores hoy día. En este momento, eh, la Autoridad de Salud, las indicaciones del Ejecutivo al Parlamento, han enviado, han cambiado la política de bioequivalencia por una, una política de intercambiabilidad, que le llaman, que sugiere discrecionalidad y falta de apego a las bases científicas de los estudios de bioequivalencia. Eso es en el fondo lo que está pasando. Esto yo lo encuentro muy negativo, y que puede ser eh, una, fa, una, un, un, una detención de la marcha que, tan brillante que llevan los estudios de bioequivalencia en el país. La verdad de las cosas que no sabemos, ¿qué va a pasar? Porque eh, la, la Presidenta de la República eh, se, re, se refiere a este, a este asunto de la política de intercambiabilidad de productos farmacéuticos y establece además un plan de implementación que será aprobado por resolución ministerial. También se dictará una nueva norma técnica para la demostración de intercambiabilidad. Entre estas normas se considerará la bioequivalencia. A mí, a mí me preocupa tremendamente que se comience a partir de cero cuando esto va bien. Finalmente, los bioterapéuticos. Los bioterapéuticos son otro tema que está bien en Chile. Sin embargo, también están tratando en el Parlamento de modificar la norma y, y, y por, por ley, porque va a ser una reforma al, al Código Sanitario, los productos bioterapéuticos y la norma 170 sitúan a, a Chile en un, en un lugar de privilegio en Latinoamérica, en el en sentido de que los productos bioterapéuticos posibilitan a través de la norma técnica la, el nacimiento de los productos biosimilares, que es una cosa muy importante para bajar el costo de estos productos en, en, en el país. En cuanto al acceso, voy a terminar rápidamente, eh, no es tanto el gasto público el problema, sino más bien el gasto de bolsillo. Chile tiene un gasto de bolsillo muy alto respecto a otros países. Eh, es necesario hacer algún esfuerzo para, eh, y lo recomienda la Fiscalía Nacional Económica, de que las entidades aseguradoras se preocupen de eh, buscar solución al gasto de bolsillo de todos los chilenos. El sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de alto costo, ya lo mencioné al, al empezar, es una gran cosa y es una cosa que hay que celebrar. Está funcionando, hay 14 enfermedades consideradas, y la verdad de las cosas es que si todo sigue como está en el, de, en el decreto, esto eh, podría ser, eh, una, no el decreto, en la ley, podría ser, eh, en la ley Ricardo Soto, podría ser un, una muy buena cosa para el futuro. Voy a decir dos cosas. La concentración del mercado de la distribución es una cuestión que ustedes saben eh, ha sido negativa para, para el país, digamos, eh, realmente y no hay forma de, de desarmar eso. Finalmente, la colusión. Eh, ustedes saben la colusión de las farmacias, pero últimamente se ha producido colusión de, de tres laboratorios eh, y gracias a la delación compensada de uno de ellos se logró descubrir el cartel. Entonces, la verdad de las cosas es que estas cosas no son buenas y están pasando en Chile. Por lo tanto, en cuanto a, a, al acceso, eh, hay que decir que, que, que es una situación eh, delicada. Finalmente, la ley de fármacos 2, y aquí termino, profesor, no, no, no voy a alargarme. La discusión parlamentaria tiene tres cosas, a mi juicio, bastante difíciles de, de asimilar. Hay, se, ha, se, ha, se ha cortado la apelación ante el Minsal por decisiones del ISP. Eso deja prácticamente a, la, a todo el sector industrial regulado por parte del ISP eh, en manos del ISP y no tiene posibilidades, eh, el, el, el regulado, de apelar al mensal. Sin embargo, hay un, un, un senador, creo que, eh, no me acuerdo el apellido, pero Horvat creo que, que eh, da una apelación a los cinco días de sucedido el hecho. Y el más grave de los problemas es la intercambiabilidad sin bioequivalencia, que eh, eh, se deduce de la redacción que está proponiendo el Ejecutivo al artículo 101 del, del nuevo Código Sanitario. Hay intercambiabilidad sin bioequivalencia y eso rompe la bioequivalencia. Realmente es lamentable. En cuanto al petitorio farmacéutico, hay una propuesta de, de eh, abastecer al, al país de genéricos sin bioequivalencia. Eso es un retroceso. Yo no creo en el genérico, yo creo en la definición de genérico que se dio aquí. Genérico es un producto que demuestra equivalencia terapéutica. No es un, un, un genérico solo, libre. Entonces, eh, en una política pública como la que tiene Chile, esto es un retroceso, lamentablemente. Entonces, me han pedido que yo hable de del... De, de estos temas, y, y, y aquí se los digo rápidamente, esto da para mucho rato más. Lo último, y aquí termino, hay una noticia de reciente hace cinco días, o seis días, no sé, hay un fallo de la Corte Suprema, que lo tengo aquí, que ha, estipula una multa a un laboratorio por no respetar las normas de bioequivalencia. Siempre creyeron, algunos laboratorios, que el Instituto de Salud Pública no tenía facultades para multar a aquellos laboratorios que no hicieran la bioequivalencia debiendo hacerla. Y se, hace, se hizo una multa y el laboratorio apeló, una corte de apelaciones le dio la razón al laboratorio, pero finalmente la Corte Suprema, el 19 de octubre, ha dejado a firme la sanción de 100 UTM por cada uno de los productos, son dos atorbastatinas, una de 10 miligramos y otra de 20 miligramos, y faculta al Instituto de Salud Pública, si lo quiere así, a eh, cancelar el registro sanitario de ese producto. Eso es en cuanto a lo que yo quería decirles muy rápidamente, muy pocos minutos me han dado, pero es lo que es, es la regla del juego. Muchas gracias.